Se cuenta que una vez Raby Oshua Menleidi fue a la cueva en Merón, donde se encuentra el sepulcro de Rabishim Onbariohai y de su hijo Rabiel Azar. Alguna vez fotografié esa cueva de ustedes años atrás ha de estar en los medios en que nos difundíamos en esa época. Este, seguramente podemos volver a hacerlo pronto. La próxima vez es que yo suba al Alto Galil, en el Monte Merón, un lugar increíblemente mágico en el que hemos compartido muchos videos. Una vez llega allí Rabbi Yoshua Ben-Levy y se encuentra que Eliabu Enabí está parado, esperándolo, en la puerta de la pequeña cueva en la que lo que hay son solamente los sepulcros de Rabbi Shimon y Rabbi El Azar y un candil un candil como el nuestro, un recipiente enorme lleno de aceite, con mechas para la elevación de las almas de quienes están allí sepultados. Aprovechó el encuentro Rabí Yeshua Ben Leivi y le preguntó a Elia Buenavid, dime, cuando me toque irme de este mundo, ¿yo tengo lugar en el Jardín del Edén? ¿Voy a merecer ir al le respondió Eliyahu Anabí No fue la única vez que se lo preguntó Y cada vez le respondió otra cosa Pero en este caso le respondió así Si así lo quiere El amo de todo, Ya está la respuesta Segunda pregunta ¿Me quieres contar ¿Cuándo va a venir el Mashiach por fin? Le preguntó Rabbi Yoshua Ben Levi A Eliyahu Anabí Eliyahu Anabí le respondió Ve y pregúntale a él mismo, pues, ¿dónde lo encuentro? Preguntó Ravier en Levy. El día de Naví le dijo, ¿dónde encontrarlo? Tenemos que entender que estamos hablando de, de, de mundos entremezclados, que podemos estar hablando de en el mundo espiritual o en el mundo físico, en una representación física de lo espiritual y al revés. Da básicamente lo mismo. Le preguntó entonces, ¿dónde encontrarlo? Y... Eliabon Abí le dijo dónde encontrarlo, en una versión de este cuento que aparece en más de un lugar, se dice que Eliabon lo mandó a Rabi Yoshua que fuera a Roma, y Rabi fue a Roma, pero puede ser, razonablemente es, aun si fuera un lugar físico, es también un estado de conciencia muy particular, en el que puedes percibir lo que de uso no podemos percibir. De modo que Rabbi Yoshua se dirigió a donde se supone que el Masías lo esperaba y ahí estaba y le preguntó al Masías, dime, ¿cuándo vas a venir? Y el Masías le contestó, hoy. Y Rabbi Yoshua Levi dijo, qué maravilla, esto está todo esto está relatado en la Gemara. En el tratado de Sanedrín, hoja 98 porque Si alguien lo quiere buscar Y el Mashiach le contestó Hoy Y Rabbi Oshuam Levi se fue muy contento Y esperó todo el día Y el Mashiach no se reveló en el mundo Y terminó el día Y fue nuevamente a encontrarse con el Anabí Y le dijo a Eliyahu Anabí El Mashiach me mintió ¿Cómo que el Mashiach te mintió? Dijo el Anabí Sí le pregunté cuándo viene y me dijo, hoy, ayom, en hebreo. El diablo de le respondió, tú no entendiste la respuesta. Él te dio el principio para que tú completes el verso que está escrito en Tehilim, en el capítulo 95 de Tehilim, dice, ayom, hoy, imbekolotishmau, si en su voz si a su voz atendierais. Si vosotros hacéis chubá hoy, hoy se revela el Mashiach. Ahora, si vosotros no hacéis chubá hoy, eso sigue quedando postergado para otro hoy, el hoy en el, en el que efectivamente hagáis chubá.